Hola, yo soy Checo y bienvenido a una reseña más. Después de que hace ya varios meses y luego de una sequía de Nintendo Directs que por cierto aún sigue siendo todo un misterio, Nintendo decidió revelar al mundo entero el próximo lanzamiento de la secuela de uno de los mejores títulos de la historia y mostrarnos un poco de lo que será The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, y con esto, las ganas de continuar la historia y saber un poco más revivió. Pues bueno, luego de meses sin saber nada sobre este título y prácticamente por sorpresa, Nintendo regresó de su letargo y mostró algo que aunque imaginábamos, la verdad no esperábamos. Y fue así como la segunda entrega de Hyrule Warriors se mostró al mundo, y en esta ocasión no sería solo una excusa para sacar un título más, sino que nos contaría lo ocurrido 100 años antes de Breath of the Wild. Y ahora, con este juego en nuestras manos y después de haber experimentado su historia, te contamos. ¿Es digno este título de ser incluido en la línea temporal de Zelda, o es un juego que puedes dejar pasar sin preocuparte de perderte algo? Acompáñanos a descubrirlo. Hyrule Warriors Age of Calamity es uno de los juegos estandarte de Nintendo este año, y nos trae la precuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild en un juego que mezcla dos franquicias, Dynasty Warriors y Zelda. En esta ocasión, como es de esperarse, muchos de los elementos que hicieron famosa su entrega Breath of the Wild se encuentran ausentes, y en cambio nos encontramos con un juego donde la acción lo es todo, y siguiendo la costumbre de los juegos tipo Dynasty, Link se abrirá paso a través de miles de Bogoblins y lizalfos como si fueran mantequilla haciendo gala de combos super apantallantes y claro, acompañado de una buena cantidad de aliados que se irán uniendo a nuestro equipo inicial de Link, Zelda y una joven impa. A la saga y los fans de Zelda ya no nos es raro este mashup de franquicias, y a pesar de que la primera entrega de Hyrule Warriors es un grandioso juego, no deja de ser un simple homenaje a todo lo que es Zelda, y con una historia que simplemente es una excusa para crear este título. En cambio Hyrule Warriors Age of Calamity vive completamente dentro del universo en el cual está basado, y gracias a la grandiosa dirección y arte visual sacado completamente de Breath of the Wild, en muchas ocasiones sentirás que realmente es un juego de aventura como lo es Zelda. Los sonidos, el sistema de menús, modelos de personajes y diseño en general es idéntico a Breath of the Wild, y que si jugaste, recordarás muchos de los escenarios que volveremos a visitar en este título llenos de lugares familiares, personajes, objetos y música excelente. La historia de este juego nos lleva a través de los eventos ocurridos 100 años antes de Breath of the Wild, en los tiempos donde Ganon vuelve y comienza una inmensa guerra en Hyrule, por lo que un juego de este tipo es una elección perfecta para recrear lo ocurrido en el cataclismo. Tu objetivo principal en cada escenario es eliminar grandes enemigos o conquistar puestos de avanzada, y harás todo esto mientras te abres camino entre montones de enemigos, y aunque estos regularmente mueren de un solo golpe, son tantos que en conjunto con los grandes contrincantes son un reto sumamente divertido. Te encontrarás regularmente con enemigos un poco más fuertes, a los cuales es necesario gastar poco a poco su defensa, para después desencadenar un poderoso ataque que disminuirá su salud considerablemente, ayudándote de contraataques que ralentizará a tus enemigos si son ejecutados en el momento exacto y a los cuales podrás hacer pedazos usando tu magia o tu tableta shake. En un inicio el modo de juego de este tipo de títulos podría parecer simplista, y aunque realmente lo es, también es sumamente divertido ir como camión bulldozer arrasando enemigos a diestra y siniestra. Y para esto se irá uniendo a nuestro equipo un gran número de personajes, incluso algunos que nunca pensamos se unirían a nuestra causa. Y cuando decimos gran número, realmente lo es, pero no te diremos cuántos ni cuáles personajes para dejar que te sorprendas por ti mismo. Cada uno con un modo de juego completamente diferente. Al momento de estar en batalla, en muchas ocasiones será necesario tomar el control de varios personajes, para evitar que los enemigos tomen puntos de control y tener su avance y para esto podremos dar órdenes básicas a nuestros aliados, para interceptar enemigos mientras nos encontramos luchando por nuestra cuenta. Sin embargo, aunque esto es posible, la estrategia no es mucha dentro de este juego. Hyrule Warrior nos presenta la historia con cinemáticas realmente bien hechas y que hubiéramos deseado estuvieran presentes en Breath of the Wild, y que en su totalidad suman más de 3 horas, lo cual es sumamente bien recibido y expande mucho más el universo de Zelda que conocemos. Algo digno de mencionar es que todo esto está disponible completamente en audio latino, y con un doblaje de muy buena calidad. El juego se desarrolla a través de varias misiones principales que nos irán contando la historia, además de más de un centenar de misiones secundarias que nos ayudarán a incrementar nuestro repertorio de habilidades, armas y mejoras, donde tomaremos el control de alguno de nuestros personajes para vencer objetivos básicos, y aunque el juego cuenta con un sistema de niveles de personaje, la forma de realmente crecer a nuestros héroes es a través de estas misiones. Estas misiones a pesar de ser sencillas logran algo muy importante con su sistema de micro recompensas y nos motiva a realizar todas estas pequeñas misiones para tener a nuestro equipo en óptimas condiciones e incluso después de terminar el juego nos hace regresar a jugar un poco más y con misiones que no toman más de 5 minutos hace honor a la portabilidad del Nintendo Switch y algo que podemos jugar mientras hacemos la fila para el super o para sacar los millones de nuestro próximo aguinaldo. Además de las misiones que ya hemos mencionado, podremos controlar a las cuatro bestias divinas, lo cual es un buen cambio de ritmo para descansar un poco de las hordas de enemigos, aunque estas misiones son realmente muy simples y casi siempre nos la pasamos disparando sin saber realmente a qué. A este juego se agregan algunas misiones donde podremos tener más detalles sobre algunas cosas mencionadas en Breath of the Wild, y donde tendremos tela para cortar y sacar nuestras propias teorías, Qué tan fiel o canónico sea, lo dejaremos para que tú lo decidas. Hyrule Warriors Age of Calamity no brilla gráficamente, y aunque en ocasiones podemos observar algunos problemas como texturas de baja calidad u objetos apareciendo repentinamente en el campo de batalla, esto puede pasar por alto por el hermoso estilo de arte. En ocasiones podrás notar que los frames del juego caen un poco, pero es entendible considerando la cantidad de enemigos que podremos toparnos, y es más notable cuando nos encontramos en batallas cooperativas. Con esto también vienen las pantallas de carga, que en ocasiones toman un poco más del tiempo que nos gustaría, pero con una consola que no se enfoque en esto y ya con casi 4 años en el mercado, es comprensible. A pesar de estos detalles Hyrule Warriors Age of Calamity es un grandioso título, que rinde tributo al maravilloso mundo de Zelda, mientras nos arroja un juego completamente lleno de diversión a pesar de lo simple que es. Y aquí viene nuestro veredicto. No importa si eres fan de hueso colorado o no de Zelda, en este título encontrarás justamente lo que debería ser un videojuego diversión por montones y la posibilidad de tomar misiones esporádicas si no cuentas con mucho tiempo es algo que realmente se aprecia mucho. Ahora, si eres fanático de la saga como nosotros y estás esperando la nueva entrega de Breath of the Wild, este juego calmará tu sed más y de paso, nos contará un poco más de su historia para estar preparados cuando llegue Breath of the Wild 2, así que si nos preguntan definitivamente este título debe estar en tu colección de Nintendo Switch. Esperamos que esta reseña te sea de ayuda y no olvides que puedes preguntarnos lo que quieras en nuestra sección de comentarios. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Yo soy Checo y espero verte pronto con un nuevo video.